Barrio TV, Barrio TV, Canal 43, Hablando es Claro, el noticiero, que no te puedes perder. Hablando es Claro, Hablando es Claro, es el noticiero que muestra los hechos de la educación, de la alimentación, la cultura, Óyelo. va con la comuna, Hablando es Claro. Hablando es claro, es el noticiero que tiene Antímano, hecho en el barrio, para el barrio. Usted... Hablando es claro, donde le estaremos trayendo noticias, Hablandes político, claro, económico, Hablandes cultural Hablandes y claro, algo más. Sintonízanos por Barrio TV Antímano, Hablandes Canal 43. Hablando es claro, es el noticiero de la revolución. Bienvenido a Hablando es claro, tu noticiero que tanto esperaste. Este noticiero es para proyectar todos los logros de la lucha popular. Será transmitido los últimos domingos de cada mes bajo la dirección de Mercedes Delgado, la producción de Joalis Quintana, edición Julio Guzmán y todo el equipo de camarógrafo que tenemos en La Pilita. Por acá, por Barrio TV Antímanos, Canal 43. Nos vamos al Consejo Comunal Samandehuere, donde nuestra compañera Petra Millán nos reporta acerca de salud. Ya nos encontramos aquí en la cumbre... Eh, con eh, una jornada de salud que tendremos hoy en, la, en el sector Samán de UERE con los compañeros cubanos, la misión Barrio Adentro, eh, donde haremos el casa a casa. Bueno, ya nos dirigimos la a la jornada. Eh, bueno, acompañen. Ah. Encontramos aquí con la compañera Esperanza Olavardía que nos va a comentar de el, el recorrido que tuvimos hoy con la misión Barrio Adentro. Buenos días, bueno aquí nos encontramos eh, con la jornada de salud en el sector Samán de Güere. Estamos con los médicos cubanos, eh, los compañeros de Misión Rivas, Misión Sucre, Misión Robinson, Educación, este, los de la alcaldía, ¿verdad? Hemos hecho un recorrido un casa a casa, visitando a todas las familias. Hemos encontrado personas este, con discapacidad, hemos abatizado, hemos concientizado, dando charlas, dando charlas sobre el dengue, sobre el chikungunya y cómo evitar estas enfermedades. Este virus febril que hay aquí en la parroquia Antímano y bueno, en este momento aquí todos los doctores, todos nosotras, nosotros nos encontramos concientizando a la población y que tengan conciencia, que tengan, este, aparte de, de, de ser conscientes, no, no tratar de tener ese botellero como hemos encontrado, botellas llenas de agua, botellas de este, materos, materos con agua, hay que voltear todo eso y así evitar de que el zancudo o la zancuda venga y deposite sus huevos ¿verdad? aquí en ese, en esos tanques o depósitos con agua y así nosotros evitaremos de que se críen, nazcan esas zancudas porque esos son los que recorren a 200 metros, pican a la persona que está enferma y luego vienen y pican a la persona sana y bueno ahí nos contagiamos. Bueno aquí estamos con los compañeros ¿Verdad? Haciendo este recorrido Bueno y reportó para ustedes Petra Millán Desde el noticiero Hablando Es Claro Barrio TV Antímano Canal 43 Gracias a la reportera Petra Millán Que también es fundadora de uno de los comités de salud De la parroquia Antímano Hablando Es Claro, llegamos al final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 Hablan de Claro, es el noticiero que tiene antimano hechos en el barrio para el barrio.